Hola chicos, ¿cómo están? Espero que la estén pasando muy, pero muy bien. El día de hoy vamos a ver un video que me pasaron ustedes a mi WhatsApp, en donde eh, básicamente es un chico que explica cuál es eh, la sostenibilidad de eh, la compañía Go Global. El video en cuestión es este de acá. Entonces, vamos a verlo y vamos a comentar. Hola, hola, bienvenido a este nuevo video. Entonces, eh, mi nombre es John Edwin Sánchez, apenas me presento, así que... Aquí puedes ver mi Instagram, si quieres puedes seguirme aquí en el Instagram y en Facebook también aparezco como John Edwin. ¿Por qué Go Global? ¿Por qué hacer esta empresa? ¿Por qué no Go Global? Porque viene de una compañía que dejó a 3 millones de personas estafadas y que simplemente con la justificación de un pseudo-hackeo se fue con el dinero de todos. Porque prometió un metaverso, una alianza con Pulse, una, una compañía que no existía antes de Omega Pro, o por lo menos se dedicaba a otra cosa. Porque crearon un token falso, una shitcoin, crear, crearon un exchange falso, ellos mismos, para alojar esa, ese token, porque crearon un eh, broker falso para pasarse el dinero justificando el hackeo. O sea, hay miles de razones por las que no entrar a Google Empresa, ¿Por qué no dedicarse a otra? ¿Por qué nos confi eh, confiamos más en esta que en otras compañías? Eh, perdón, perdón. YouTube me tiene a mí con el tema de, de, de los derechos de autor muy traumado. En cuenta esto: lo primero que a nos. Eh, legalidad. Da confianza o desconfianza de cualquier negocio es el tema de la legalidad. Por eso es lo primero que quiero que comprendas el día de hoy. Entonces, primero que todo, quiero que tengas en cuenta de que este negocio es un negocio que se cataloga como alegal. ¿Qué quiere decir? Es algo que no está regulado, pero que tampoco está prohibido. ¿Cierto? Eso es algo legal que no aparece por ninguna parte en las normas aquí en Colombia y en muchos otros países de Latinoamérica. Entonces, eh, tengan en cuenta de que Go Global no es un fondo de inversiones, porque hay muchas personas que de pronto logran eh, tergiversar la información o no lo comprenden de una mejor manera, Qué otra compañía era legal, qué otra compañía decía que no estaba regido bajo los términos eh, terrenales, que era algo que estaba en la nube, que era algo. ¿Qué otra compañía? Yo tengo recuerdos, pero como que no me acuerdo muy bien Yo, haber escuchado esto de que de que ellos se mantenían en el margen de la de, del radar de de todas estas eh, cuestiones legales. ¿Qué otra compañía será? Eh, Go Global, como lo dice en su página de inicio, es una plataforma de educación de nivel mundial, obviamente, que te van a formar en diferentes áreas de las mejores pagas, obviamente, en este momento, ¿cierto? Entonces, ahora sí, quiero que comprendas todo esto de una, de una manera más diferente. Quiero que tú comprendas que lo que hacemos es algo que es disruptivo y totalmente diferente, ¿cierto? Y también quiero que comprendas... ¿De qué otras cosas en la historia de la humanidad? A mí me causa mucha gracia porque ellos utilizan siempre, y no es en Omega Pro y en Google Global, en todas. Utilizan siempre el mismo argumento. El argumento de que eh, las aplicaciones ahora todo es digital, ahora usted para entrar a, a para pagar un hospedaje lo hace por medio de Airbnb. Que ahora usted para comprar comida lo hace por medio de Uber, lo hace por medio de Rappi, que ahora todo se está digitalizando y que hay que cambiar, que Blockbuster, que era una empresa, una compañía tradicional de alquiler de películas, se la comió Netflix, que Kodak, por no querer pasarse a la fotografía digital, que murió. O sea, todo este tipo de argumentos son los que todos ellos utilizan para... Eh, ...que usted caiga en este tipo de plataformas. ...han sido disruptivas y diferentes... Y ¡Uy, los qué problemas disruptivo. que han tenido que afrontar para poder salir adelante. Por ejemplo, tenemos el caso de Henry Ford, que fue el creador de lo que él llamaba el artefacto, que es un automóvil. Cuando recién lo creó, pues obviamente tuvo muchos problemas legales, que eh, decían que ese aparato no iba a funcionar y que... Vea lo que costaba, 290 dólares y 260 dólares este... Era. Ahora, Henry Ford lo, eh, fue durante la época de la revolución industrial, no fue el creador del automóvil, fue básicamente el que lo produjo de manera eh, automatizada, lo, el que hizo una fábrica realmente que se pudieran hacer varios automóviles al día, porque antes era un trabajo más artesanal, él no fue el que inventó el, el, el automóvil, eh, simplemente fue el que hizo una compañía de, eso, de hacer el trabajo de una manera más automatizada Era un suicidio montarse en alguno de ellos simplemente pues porque las personas en ese tiempo no lo entendían ¿cierto? hoy podemos conocer la mayoría yo creo de nosotros hemos montado en automóvil en un carro y ese señor prácticamente fue uno de los inventores de los automóviles ¿cierto? después uno de los inventores de los, los también eh, por el mismo tiempo un poco antes aparecieron los, los hermanos Wright, los hermanos Wright fue para que ustedes eh, salgan de esa duda. ¿Quién inventó el primer automóvil? El auto se atribuye a ocho inventores, incluyendo Carl Benz y Andrés Citroën. Carl Benz, Andrés Citroën. Eh, Etienne Lenoir Alexander Winton, eh, George Sheldon, Pierce. En ningún momento se ve aquí Henry Ford de los ocho. Elmer Berger, entonces eh, vea, vea cuando usted habla de algo de lo que no tiene absolutamente nada de conocimiento, y usted analiza palabra por palabra, ahí es donde usted se da cuenta que lo que están haciendo es simplemente manipulándote, se están tomando, repitiendo como loritos lo que lo que escucharon de otros para manipular y atraer más gente a este tipo de esquemas fueron los que inventaron como puedes ver en esta imagen el avión esa imagen es la esto sí es cierto lo de que eh, ellos inventaron eh, el avión y de hecho no solamente inventaron el avión inventaron muchísimas cosas más creo que también la bicicleta ¿cuáles fueron los inventos de los hermanos Wright? Los dos primeros resultados son avión, avión y Wright Flyer. Wright Flyer tengo cuatro respuestas en total Wright. Bueno, lo de la bicicleta no sé, pero sí sé que inventaron varias, varias cosas. Primera fotografía de, del primer avión tripulado, allí arriba iba uno de los hermanos. Y también, ¿cómo crees que llamaron a estas personas cuando le dijeron a la gente que podían volar en un artefacto, en un dispositivo, en un avión? Los pues que estaban totalmente locos, ¿verdad? Y así mismo nos llaman a nosotros cuando aprendemos y aprovechamos... Vean la manipulación, como cómo son? utilizan algo, un hecho histórico real para ellos. O sea, esta gente es de lo más bajo realmente. Disruptivas y diferentes, que estamos locos, que eso no funciona, pero cuando le... Si la gente hubiera escuchado a sus familiares, a su esposa, a su hijo, a su vecino, al del mercado que le decía no entren Omega Pro, toda esa gente, si hubiera escuchado, actualmente no estaría agarrándose los pelos porque no están teniendo sus ganancias y porque ese dinero lo perdieron. Entonces, todo esto que ellos dicen es simplemente para manipularlo a usted y para que usted se vaya de cabeza a estas plataformas. Funciona la mayoría cuando todos comienzan a salir adelante, pagar sus deudas, tener tiempo para su familia, tener una vida mucho mejor. ¿Quién inventó la bicicleta? A bicicleta se atribuye a seis inventores, incluyendo Pierre Lalman y Kirkpatrick MacMillan. Perdón, estaba equivocado yo. <ríe> no sé por qué yo tenía la idea de que la habían inventado también los hermanos Wright. Pero bueno, ven que, que, que la, la cuando usted desconoce algo lo mejor es investigar, no dejarse ir de cabeza con lo primero que te digan. De igual manera, si ustedes piensan que yo... Cometo un error en lo que digo, déjenmelo saber en la caja de comentarios. Porque yo no soy ni perfecto, ni digo la verdad absoluta, simplemente soy una persona que expone su, su, su criterio, lo que piensa de estas plataformas. Y ustedes pueden tener también su propio criterio. Porque y eso es lo ideal. Hablando, si sí te van a creer. Entonces es normal que al principio te, digas, te digan, perdón, más que todos sus familiares y tus amigos, que estás loco y que eso no funciona. Lo mismo le dijeron a estas personas, pero ellos no se rindieron y gracias a ello hoy montamos en carro, montamos en avión sin ningún problema. Después de eso, quiero entonces, que comprendas también el tema de los números y la... Este señor lo que quiere es la plática. Vamos a ver, en, aquí, por, en alguna de estas partes... Hemos montado en automóvil, en un carro, y ese señor, hermanos, hermanos que estaban totalmente económicamente, pero ellos no se... Que a una empresa de redes de mercadeo una compañía de inicio es una plataforma de educación. Google Global es una plataforma de educación. Sin embargo, en la presentación oficial, bueno, no es oficial, pero en la presentación, que hacen todos los networkers? No te dan ni temas de qué es lo que te van a enseñar. Usted no sabe absolutamente nada. No hay un temario, eh, no hay eh, exámenes que te hagan para evaluar tu conocimiento. No es una plataforma de educación. Directamente brincan a la parte de las ganancias. Quiere decir esto que dejan entrever de que esto realmente no es una plataforma de educación. Aquí el producto es usted. Con lo que ellos negocian, con lo que ellos ganan es con usted. Con usted pagar estas membresías, con usted meter su dinero para ponerlo a trabajar. Entonces realmente esto no es una academia de educación una academia de educación o una plataforma de educación una aplicación podría ser Open English Open English usted paga que si bien a mí yo tengo mi propio criterio sobre esa plataforma pero ese no es el tema eh, usted paga una mensualidad para aprender usted no recibe dinero a cambio eso es una plataforma de eh, educación usted está aprendiendo no que te digan, es que si usted mete a fulano, le gana más dinero que si usted mete a mengano y que la membresía y que no. Eso es un esquema ponce. y las cosas se dicen como son. Si esto fuera una plataforma de educación, ¿qué enseñan? No lo mencionan, no hay un plan de educación. Te dicen, es que le vamos a enseñar a hacer trading y que las nuevas tecnologías y que el metaverso, cómo ganar dinero y que aquí, que allá, ok, ¿cuál es el plan de estudios? ¿Qué es lo que ustedes realmente me van a enseñar? ¿Por qué el atractivo o por qué como ellos se venden no es sobre las, esas grandes cosas que usted va a aprender, sino sobre los rendimientos que usted va a obtener? Porque realmente entonces lo que usted está ganando o lo que ellos están ganando es por negociar con la gente. El tema de los números y la sostenibilidad. Lo que a una empresa de redes de mercadeo una compañía como la que nosotros eh, tenemos en este momento en las manos, más de sangre es el tema de las comisiones, ya que hay personas que de pronto quieren desangrar el sistema y aquí dentro de esta empresa particularmente no hay forma de hacer eso. En primer lugar, ¿por qué? Pues porque... Go global nunca va a repartir más de el 28% en comisiones de red y eso es bien importante que tú lo tengas bueno en cuenta. chicos y aquí básicamente es lo que habla son sobre las ganancias sobre las comisiones todo este tema que tampoco quiero hacerle publicidad a Go global pero yo lo que quiero con este video es que ustedes vean que todas utilizan las mismas tácticas y que esto va a existir una y mil veces lo que yo quiero con estos videos es que ustedes aprendan a identificar los esquemas Ponzi y que ustedes digan cuando se los están ofreciendo, yo no voy a entrar ahí, mi economía probablemente está mal, probablemente está bien, pero yo no voy a empeorar mi economía para que otros se hagan millonarios. Ese es el propósito de estos videos. Chicos, no me queda más por decir, nos vemos hasta la próxima.